Después de que la edición 2020 fuera pospuesta para abonar en las medidas de seguridad contra la COVID-19, este año el Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos regresa de manera virtual. Tenemos un programa muy, muy interesante. Tenemos en total 19 charlas. El propósito del evento, además de mantener actualizados a los médicos veterinarios o tecnistas especialistas en cerdos, es también llevar conocimiento relevante hacia los porcicultores y miembros del sector que participan en este congreso. Y vamos a tocar temas desde PPA, bioseguridad, vamos a trabajar en dos grandes rubros si lo quieres ver, vamos a tener temas de salud como tal y temas de producción. La presidenta Janine Rivas comentó a Porsicultura.com que una de las ventajas que ofrece el formato virtual es la posibilidad de establecer un canal de comunicación con especialistas en el sector en otras partes del mundo. Siempre tenemos en vista a la producción en Chile, cómo es que la producción de en Chile ha logrado el éxito competitivo que tienen. Bueno, pues vamos a tener a estos expertos compartiendo su experiencia como tal. De verdad, eh, le agradezco al doctor Daniel eh, Dalle y a todo su equipo de trabajo en el Comité Científico que se comprometieron a buscar a los mejores ponentes. Janine Rivas también destacó que por primera vez en la historia del Congreso AMBEC, los asistentes van a poder acceder a todo el programa. Todas las pláticas van a quedar on demand, como se dice, durante un mes. O sea, tú vas a poder ver el 100% del programa, cosa que no lo pudieras hacer en un evento presencial, las veces que quieran, y echarse todas las 19 pláticas que tenemos, más todos los trabajos libres. El área comercial va a estar en dos salones, que los denominamos por colores, azul y rojo, y ahí van a tener ellos eh, su espacio comercial. Vas a poderle entrar al stand y tener una charla eh, vía WhatsApp, vía Zoom. La médica Janine Rivas nos comentó que más allá de un gasto que ya supone ahorros por la ausencia de traslados, viáticos y hospedajes, el costo reducido de la entrada este año en realidad representa una inversión para los profesionales de la industria. Me encanta la palabra que usaste, se llama inversión totalmente de acuerdo contigo, es invertir en nuestro conocimiento. Por lo que invitó a todos los interesados a conocer de lleno costos de inscripción y aprovechar así los descuentos antes del 15 de julio. Hasta el 15 de julio el costo para, las, para los socios AMBEC va a ser de $600 pesos y para los que no son socios, es de 800 pesos. Del 16 de julio en adelante, el costo para los socios AMBEC será de 800 pesos y para los no socios será de mil pesos. Tenemos costos para la gente que se inscriba fuera de México. Antes del 16 de julio es eh, 45 dólares eh, americanos. Y después del 16 de julio, hasta dos días antes del evento, 55 dólares. Finalmente, desde la presidencia de la AMBEC, se calificó la planeación del Congreso Virtual como un éxito, por lo que se lanzó una invitación en aras de continuar con la tarea principal de esta asociación. Bueno, amigos, muchísimas gracias de... Por la entrevista, David Pecuarios, muchas gracias, eh, los invito, los esperamos en el próximo Congreso Nacional e Internacional Virtual AMBEC 2021, el próximo 4 y 5 de agosto. Por favor, ahí nos vemos, no se van a arrepentir, les preparamos un programa muy, muy interesante, ahí los veo. Muchísimas gracias.